Ahora revisamos qué es esto del protocolo corporativo, cómo nos vendría bien entenderlo y aplicarlo en nuestros negocios. Lo vemos con el experto. digital 972 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y estamos hoy un martes más, martes 14 de junio del 2022. Ya saben que los martes y jueves traemos invitados especiales y tenemos unas entrevistas en las que aportamos eh, y que aportan, sobre todo, nuestros invitados muchísimo valor. Así que, bueno, el tema de hoy, como ustedes ya habrán visto en la intro, es el protocolo corporativo. Pero ya vamos más, a, a, más adelante entrar en detalle y darle la cordial bienvenida a nuestro invitado especial que nos acompaña desde España. Pero claro, no sin antes invitarles a todos aquellos profesionales, ya sea SEO, gerentes de venta, de marketing... ¿no es cierto? Y en fin, que tú quieras que dentro de tu empresa vengan clientes nuevos, calificados para obviamente mejorar esas ventas, a través de una sistematización que esto sea constante en el tiempo, pues esto es lo que nosotros enseñamos a través de las mentorías VIP online a profesionales para sistematizar este embudo de ventas dentro de LinkedIn, esto sobre todo aplica para negocios B2B, así que echarle un vistazo a cateman.com, es las mentorías pueden ver muchísima más información y pues será un placer poder conocer más sus proyectos. Y ahora sí, pues vamos con el invitado del día de hoy. Tengo el placer y la compañía de estar con Pedro Luis Sánchez. Pedro, bienvenido. Gracias por estar aquí en el podcast. Muchas gracias, Katia. Y un fuerte abrazo desde, desde Madrid desde Madrid España, qué maravilla bueno, yo he de confesarles que a Pedro le conocí ustedes, ya saben querida audiencia que estamos siguiendo un diplomado y eh, Pedro, pues como todo un experto nos dio una masterclass impresionante sobre este tema del protocolo corporativo y por eso le hemos traído acá al podcast porque me pareció un tema tan vital que ahora todas las empresas y cuando estamos haciendo negociaciones empresariales es importante tomar en cuenta esto ¿no? pero mi querido Pedro, ya no quiero hablar más, más bien me gustaría para todos a aquellas personas que no te conocen. ¿Quién es Pedro Luis Sánchez y a qué te dedicas? Bueno, pues en este caso soy el, di el director de la empresa Portugal Diplomacy Consultancy, una empresa española. Se dedica de forma muy profesional a todo el ámbito de protocolo, diplomacia y comunicación corporativa. Y lo que nos dedicamos en este caso es a añadir un, un valor extra, en este caso, a, a, al ámbito institucional, al ámbito empresarial, etcétera, a través de las materias que he comentado anteriormente. Entonces, eh, bueno, pues es lo que podría decir un poco de, de mi empresa, ¿no? De tu empresa, claro que sí. Así que bueno, como ustedes saben, siempre traemos expertos no solo en la parte de conocimiento, sino en la experiencia como tal de estar trabajando en el ámbito, como tú bien mencionas, institucional y empresarial. Bueno, vamos a entrar en materia, mi querido Pedro, y es que para muchas personas, bueno, podemos como un poco intuir, ¿no? Pero en tus palabras, ¿qué podríamos entender lo que es un protocolo corporativo? Pues yo eh, eh, en este caso eh, diría que el protocolo corporativo es una palabra mágica, que es estrategia. Una estrategia para, bueno, para todo este tipo de, de, bueno, pues incluso para alianzas, negociaciones, etcétera, que se están dando tanto en el ámbito empresarial como institucional. ¿no? Surge ese término de protocolo corporativo, eh, hay mucha gente que desconoce el tema, a algunos también le asusta un poco también el tema, hablar de temas de protocolo, y bueno, pues ya sabemos que siempre pues, empiezan a comentarnos un poco lo del tema de la vestimenta, eh, bueno, cómo tenemos que, eh, se, eh, bueno, el tema de los modales, etcétera, que está muy en consonancia con el tema de ese protocolo corporativo. Pero en realidad el protocolo corporativo va mucho más allá, es comunicación estratégica, pura y dura, por decirlo de alguna manera, y lo que se trata es un poco de eh, recrear toda esa escenografía corporativa estratégica que está dentro de ese protocolo para que realmente eh, Lleguemos al, al objetivo final, que es la firma de ese acuerdo, eh, estrechar aún más esos lazos o esas relaciones con, con empresas o instituciones... Y ese es básicamente a lo que se dedica el protocolo corporativo. ¿no? Sí. Eh, se utiliza el término de, eh, bueno, de escenografía corporativa estratégica porque todo suma y todo cuenta. Es decir, que todo tiene que estar perfectamente diseñado, estructurado, analizado y posteriormente evaluado. Porque es la única forma de ver que realmente ese protocolo corporativo ha llegado a buen puerto, eh, se ha realizado de forma factible y con lo cual eh, bueno, pues eso repercute de forma bidireccional tanto a una empresa. Como a la otra o bien a las propias instituciones. ¿no? Entonces hay que tener en cuenta una serie de, de cosas, como por ejemplo el tema de comunicación verbal, eh, el tema de los discursos, en el que todo tiene que estar diseñado a medida, eh, comunicación no verbal, a la hora de comunicar, pues tenemos que atrapar en este caso, la, a, a, atrapar y captar la atención en este, en, en este sentido de, de ese target audience, del, del público objetivo. ¿no? Tenemos que cautivarlo, apasionarle y de que realmente confíen en nuestra palabra, que es algo que realmente pues es un, un valor añadido, no está el tema también, pues eh, bueno, pues toda esa recreación dentro de la propia incluso propia empresa o, o institución de colocación de banderas, quién recibe, quién no recibe, cómo saludamos, cómo no saludamos, cuando entregamos nuestras tarjetas de visitas, dónde nos vamos a ubicar, mmm, todo eso está estudiado estratégicamente, nada se deja al azar, el protocolo corporativo es en este caso un poco la antítesis de eh, bueno, pues las cosas surgen porque tienen que surgir no, todo está estudiado, está premeditado y bueno, pues todo eso es algo que ese protocolo corporativo no, no influye solamente a lo que es eh, a los grandes directivos ¿no? de las empresas sino que es de, forma como una estructura piramidal y empieza desde el escalafón más bajo hasta el escalafón más alto y viceversa, quiere decir que este protocolo corporativo atañe a todo ese capital humano de la propia institución o empresa. Y hay que tenerlo en cuenta simplemente que bueno, va de, eh, de mayor a menor medida y bueno pues adaptándolo un poco, no es lo mismo ese protocolo corporativo que se pueda aplicar a lo que son los propios directivos, sino también, por ejemplo, atención al cliente, a la, a, a, incluso a, secreta, secreta, a la secretaría. ¿no? Entonces, todo eso pues, tiene que ser consciente la empresa de que ese protocolo corporativo, hoy más que nunca, es sumamente necesario, ¿no? En, en pleno siglo XXI estamos, ahora estamos en, eh, estamos en Madrid, estamos con Ecuador, y estamos intercambiando, que es una maravilla en tiempo real y bueno, pues eso ocurre también, eh, sobre todo, pues bueno, eh, incluso a través del medio digital, ¿no? Reuniones que se hacen en formato virtual, pues sí. bueno, la imagen es fundamental, hay que cuidar la imagen, movimientos, comunicación verbal, no verbal, etc. Porque realmente estamos comunicando, estamos transmitiendo un mensaje para que, en este caso, el público objetivo entienda cuál es nuestra misión, visión y valores como empresa o institución. Claro que sí. Bueno, has dicho un marco muy extenso y es que efectivamente, ¿no? Es un, una visión global de 360 grados donde todo el mundo y a cada momento estamos comunicando, si estamos hablando a nivel empresarial, que es pues lo que nos más nos apasiona a nosotros, ¿no es cierto? Ahora, eh, tú has mencionado varias cosas, ¿no? El tema de la comunicación verbal, la, la no verbal, que también es la que más impacta, ¿no? Eh, los discursos, del cómo eh, está eh, sí, y, y va desde los ámbitos. Más bajos hasta los más altos. Ahora, todas las empresas normalmente a veces pueden eh, descuidar ciertos aspectos pensando que no son relevantes para la empresa y cuando efectivamente, eh, como tú bien mencionas, cada, cada cosa cuenta y cada cosa comunica y posiblemente genera una inconsistencia. Si tú por un lado estás mencionando que pues eres... Eh, muy pulcro o, eh, no sé, eres experto en atención al cliente, por poner un ejemplo, pero tu propio equipo, pues desde las llamadas o desde la atención, desde el portero que está afuera, no están gestionando de manera Exacto. física la atención al cliente. no Entonces, lo vital aquí veo es que debería entenderse este protocolo corporativo como un todo. Ahora, y ahí va la pregunta, ¿desde qué eh, empresas a tu criterio eh, ya deberían, digamos que todas, ¿no? Pero cuáles deberían sí o sí ya comenzar a trabajar este tema del, del, del protocolo corporativo? y este, luego, ¿qué tiempo le lleva a la empresa en ir integrando todo esto? Hablando en forma general de una de pymes uh -huh. o medianas empresas. No sé que se las preguntas son largas, pero en forma general No, no, no, no para nada. Y además te agradezco que la pregunta, porque es una muy buena pregunta sobre todo porque eh, la gente quiere ver algo eh, en tiempo real, ¿no? con, con La duración ¿no? de todo esto, etcétera Esto no es de un día para otro, ya te lo, ya lo comento, el protocolo corporativo es, eh, es algo que está dimensionado, está estructurado en el tiempo ¿no? de hecho eh, antes de empezar ese protocolo corporativo mi empresa lo que se dedica es hacer una investigación exhaustiva de la propia empresa, ver qué es, porque a lo mejor pueden ser muy buenos comunicadores en comunicación verbal, pero a lo mejor fallan en en, por ejemplo en el tratamiento o en la forma de, de, bueno, pues de, de recibir en este caso a otra delegación, a otra institución, a un alto cargo porque recordemos que incluso las propias empresas pueden venir cargo de la administración pública. Entonces, eh, estamos proyectando en este caso ese sello de identidad de la propia empresa. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, eh, bueno, pues esa formación o esa consultoría eh, es algo que realmente... Previamente tiene que haber una investigación sobre la empresa y ver cuáles son cuál es la misión, visión y valores de esa empresa y cómo lo comunica o lo genera a través de su evento de cosas comunicados, de incluso de la propia, del propio capital humano. como eh, Nunca olvidemos que el, el propio capital humano proyecta la imagen de la empresa. Entonces, todo eso hay que analizarlo, ver, hacer un planning, evidentemente. Poner en este caso, eh, bueno, lo que es una formación sería por un lado eh, hacer primero esa consultoría y después una formación ad hoc en la que esa formación no toda la empresa van a tener esa misma, ese mismo entrenamiento. ¿Por qué? Porque eh, cada empresa tiene su, sus peculiaridades, ¿no? Entonces wow. nosotros lo que hacemos wow. es reforzar en este caso lo que bien vienen haciendo o lo bien o, bueno, o, lo, o lo que realmente pueden eh, flaquear, ¿no? por decirlo de alguna manera. ¿no? En el tema, por ejemplo, lo que hemos comentado del tema de los discursos, de la comunicación verbal, en los discursos hay que prepararlo hay que ensayarlo Vemos muchas veces que incluso directivos, cuando están dando cualquier tipo de discurso, se nota que se lo han preparado, le han pasado el discurso y lo está contando. La gente en el minuto uno está desconectando. ¿Por qué? Porque no le llega el mensaje. Entonces, eh, mensajes de, imagínate, de una, eh, un mensaje de una hora y media. La gente hoy en día, hora y media, no está pendiente todo el rato de, bueno, pues de ese discurso. no Hay que hacerlo, eh, como, si, eh, como se suele decir, lacónico, es decir, breve y conciso, y en el que realmente nosotros estemos proyectando a la vez esa imagen, ese sello de identidad de la propia empresa. ¿no? Es decir,. Todo suma y todo comunica, como bien has comentado al principio, y todo eso hay que, hay que tenerlo en cuenta, hay que valorarlo. ¿no? Claro, eh, claro. El tema de esa formación, pues va para todo el mundo, no es lo mismo una formación para el CEO, que es un poco más la cara visible, en este caso de la propia empresa, que eh, secretario, de o secretario de dirección o incluso atención al cliente. Eh, quiere decir que la duración en este caso de esa formación exhaustiva o esa consultoría varía, ¿no? También difiere de cada empresa, de, bueno, pues si esa empresa opera o trabaja a nivel internacional. Con respecto a la pregunta que me habías comentado de qué tipo de empresas ¿no? deberían utilizar este protocolo corporativo, no de, eh, pues el protocolo corporativo está abierto para todo, para todo tipo de empresa Es decir, no, es, no nos centramos en empresas que digamos, bueno, pues queremos empresas que este protocolo corporativo sean para eh, empresas que tengan mínimo 5.000 trabajadores. no ¿Por qué? Porque ya una empresa lo que está ofertando un producto, relacionándose con su entorno y con posibilidad de proyectarlo al exterior. Con lo cual, en este caso, ese protocolo corporativo va dirigido a cualquier tipo de empresa, bien mediana empresa, grande empresa, quiere decir que no hay un término medio para poder decir no, no, solamente protocolo corporativo para la grande empresa. No, no es cierto. Protocolo corporativo, el protocolo actual, este protocolo del eh, siglo XXI está abierto para todo el mundo y está abierto para que realmente lo puedan conocer y que lo utilicen como una estrategia, porque el protocolo es una estrategia, es una comunicación estratégica que puede utilizarla mediana, pequeña y grande de empresas. De empresa. Y claro, mientras más se digamos se democratice este tipo de eh, habilidades y apoyo pues de parte de expertos como tú a, a nivel de todo, nivel de empresa, esto ayuda para que las empresas al menos siendo desde más chicas, comiencen a corregir ciertos Exacto. aspectos que no lo tomaron en cuenta o que lo tomen en cuenta desde el inicio Ajá. a que diferencia que empresas grandes va a ser mucho más difícil incrustar un cambio porque ya vienen con culturas y todo preestablecidas. Ahora, dentro de esto me vienen varias preguntas, pero eh, arranquemos con esta. Eh, eh, luego de la pandemia, luego del COVID, sí que se aumentó muchísimo el ambiente digital. De hecho, en muchas Exacto. empresas eh, sí. hay un híbrido y la gente tiende, pues, es que está cómoda eh, y si no necesita físicamente estar a nivel digital. Ah, en forma eh, general y dando tips prácticos, ¿cómo tú podrías dar algún, eh, algún, justamente un ejemplo, un tip de mejorar o tomar en cuenta algo puntual eh, a nivel digital para las empresas eh, que quieran pues, ir implementando estos protocolos. Yo eh, me, viene la, me viene ahora mismo a la cabeza una palabra mágica, que es imagen. La imagen es poder y el poder es comunicación. Es decir, nosotros estamos comunicando en todo momento. Hay que cuidar la imagen, aunque sea por medio digital también, que muchas veces la gente descuida ese aspecto porque cree que, bueno, pues solamente una reunión en formato digital va a, va a durar 10 minutos. Vale, pero esos 10 minutos son también cruciales. Es decir, sí es verdad que tenemos muchas ganas de ámbito presencial. Eso sí que es cierto. Sobre ah. todo por, por esta terrible pandemia que, bueno, que eh, no ha desaparecido todavía y bueno pues el formato digital está presente, es lo que se conoce también como net etiqueta. Es decir, hay una serie de cosas que dentro de, de ese ámbito se aplica también ese protocolo al ámbito digital. ¿Por qué? Porque directamente estamos proyectando esa imagen. Imagínate que ahora estamos haciendo cualquier tipo de reunión y lo comunicamos en redes sociales y yo aparezco en una con una camiseta de tirante y pueden pensar la gente, y este señor está hablando de protocolo, que no tiene nada que ver, ¿eh? pero yo estoy proyectando el sello de identidad de mi propia empresa, de, de la imagen, ¿no? estoy proyectando la imagen. Entonces la imagen hay que cuidarla mucho y sobre todo porque, como he comentado anteriormente, todo su método comunica. La imagen es poder y el poder es comunicación. Y con lo cual eso es una de las herramientas perfectas que tenemos que tener muy en cuenta cuando operamos a nivel digital. Eh, valioso lo que tú dices y esta frase me ha encantado, la imagen es poder y el poder comunica, nos quedamos con eso. Ahora, en este afán de democratizar estos conocimientos tan valiosos, eh, muchas empresas dirán en forma general, bueno, aparte del tiempo que esto va a variar, ¿Qué tan accesible es para las empresas poder acceder a este tipo de asesorías en forma general? Eh, y dependerá, ¿no? Cada empresa querrá introducirse más o tener una visión general. Pero cuéntanos un poquito, ¿cómo podríamos acceder a esto que normalmente eh, es yo creo que muy desconocido por muy, muy, o sea, una gran cantidad de empresas. No lo conocen, no han visto más. Normalmente se entiende protocolo como algo solo de, de etiqueta, de pues de no la unión, ¿no es cierto? Pero como tú bien mencionas, va más allá. Entonces, ¿cómo ir aterrizando? Y más o menos la, la gente puede decir, bueno, esto, ¿puedo acceder o no puedo acceder? Aquí en este caso todo el mundo puede acceder, eh, de acuerdo, eh, sobre todo cuando hay realmente eh, no solamente una necesidad, sino también unas ganas de cambio. ¿no? Eh, recordemos que estamos en continuo movimiento, eh, la empresa está moviéndose constantemente, estamos recibiendo delegaciones, hay... Eh, reuniones, comunicaciones, etcétera, es decir, estamos en una era global, en esa era global estamos comunicándonos pues eh, eh, en cualquier en cualquier momento estamos, nos estamos poniendo en contacto a través de, bien, de forma telemática eh, bueno, pues con culturas totalmente opuestas las a nuestras. Esa, ese protocolo corporativo es accesible a todo. Si es cierto que hay una parte, bueno, pues yo soy mucho también de parte presencial. Me gusta mucho porque a mí me da mucha información. ¿no? Yo soy una persona que observo mucho, mmm, busco mucho el detalle porque ahí en el detalle da mucha información ¿no? de, de, de cómo opera esa, esa empresa o esa institución. ¿no? Pero ¿qué ocurre? Ahora también está la parte híbrida, está la parte presencial e incluso lo que es la parte digital. ¿no? Y se puede complementar perfectamente. Durante la pandemia hemos estado trabajando digitalmente y no ha habido ningún problema. Es decir, no hemos tenido que adaptar un poco a, a este nuevo escenario. ¿Qué ocurre? Eh, ¿Ya no vamos a tener eh, eh, parte presencial? Por supuesto, la parte presencial es fundamental, porque es una forma también, no solamente de, de vernos lo que es la cara, sino también los movimientos de nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo comunica. Y como habías comentado anteriormente, comunicamos más no verbalmente que, ver, que verbalmente. Entonces, esa eh, esa formación o esa consultoría está abierta para todo el mundo y en cualquier tipo de formato. Ahora sí se abre el presencial, eso sí que es cierto, pero por ejemplo, hemos estado dando información, en este caso en Ministerio de, del Exterior, y lo hemos hecho de forma digital. Y, han, y no ha habido ningún problema, al contrario. Es decir, ha habido una formación de, eh, eh, bueno, con diplomáticos y la verdad que estamos ubicados cada uno en un sitio totalmente distinto. Yo aquí en España, evidentemente, y en, en, en Iberoamérica, pues estaban situados en, en sus respectivas sedes, ¿no? pues de alguna manera. Y bueno, pues eh, esa formación se ha dado de forma tan exhaustiva que mm, todo el mundo ha podido aprender de, esa, de ese protocolo corporativo o con protocolo institucional, ¿no? Y no ha habido ningún problema. Es decir, es tener ganas de realmente ver el cambio, disfrutar el cambio también y que el cambio, como eh, nosotros el ser humano, el, el cambio nos da miedo. Nos suele crear un poco de ansiedad, pero no, no tenemos que crear eso. Directamente lo que tenemos que es que abrirnos porque necesitamos comunicar y traspasar esa barrera digital, que eso es lo más importante, barrera lingüística, digital, política, social, etcétera. Qué maravilla. Es decir, bueno, con el con la predisposición de eh, buscar el mecanismo, hay. O sea, no hace falta la presencialidad, sino esto también se puede aprender, se puede conseguir asesoría, consultoría de manera digital. Es una muy buena noticia. Ahora, eh, ¿qué podríamos decir eh, hablando en negociaciones? Ya que, que nos conocimos en las negociaciones eh, o en Now to Business, que es el, el tema de negociaciones de alto impacto. A tu criterio, ¿qué es lo importante? Y sé que son preguntas muy globales para, para enfocarlas, pero en una negociación, ¿qué es lo que debe tener en cuenta la persona que que va obviamente a, a buscar una oportunidad de negocio ante un potencial cliente? ¿Qué son eh, los elementos mínimos y, y, y básicos que debería tomar en cuenta dentro del protocolo corporativo? La palabra estrella, naturalidad. En la naturalidad está la excelencia. Vamos muchas veces muy encorsetados a la hora de una negociación. Y luego, al final, nos damos cuenta que, eh, que esa negociación ha sido pues, como más pausada, más, eh, más cercana ¿no? de lo que nosotros podríamos esperar. ¿no? Yo creo que eh, esa naturalidad se transmite a la hora de negociar y creo que es un punto muy a favor ¿no? que hay que tener en cuenta. Y sobre todo, investigar previamente, esto sí que es importante, con quién vamos a negociar. Es decir, tenemos que hacer una valoración de una valoración previa ¿no? de eh, voy a negociar con esta empresa, voy a investigar un poco cuáles son sus canales de actuación, qué incluso publican a través de, la, de las redes sociales, que eso se conoce como diplomacia digital, es decir, todo lo que se está publicando a mí me está dando información de, bueno, en, de todo tipo de detalle. ¿no? Y yo creo que esa valoración de, eh, de, de investigar previamente, hacerlo de forma natural y sobre todo observar. En la observación es donde está ese análisis que luego interiormente nosotros vamos a, a crear o generar para ver si realmente es factible o no factible. Y estar siempre atento a las señales, es decir, comunicación no verbal, fundamental. Claro, sabiendo que la no verbal es la que más... Eh, comunica pues esa observación ¿no? Bueno, qué interesante eh, mi querido Pedro, estamos casi por terminar, siempre el, el tiempo nos viene en corto y quería preguntarte y algo que tú quisieras aportar eh, un mensaje final para todas aquellas empresas profesionales que eh, recién han escuchado el término y que ahora ven la importancia y la relevancia de aplicarlo dentro de sus negocios Yo voy a cerrar con lo que de la misma forma que he empezado, ¿no? Voy a cerrar el ciclo, por decirlo de alguna manera, que el protocolo corporativo, que no lo vean como que protocolos que puede venir eh, bueno, una, eh, un representante de una casa real... Eh, sino que incluso dentro de, del ámbito empresarial podemos tener la visita, en este caso, de, bueno, pues de alguien de la Administración Pública, un secretario de Estado, etcétera ¿Qué ocurre? Pues que directamente eh, hay una serie de mecanismos o pautas que tenemos que tener en cuenta y ese protocolo corporativo está ahí para dar respuesta a todas esas preguntas que se nos generan a la hora de bien negociar con culturas totalmente opuesta a la nuestra, cuando recibimos una autoridad dentro de una empresa, qué es lo que hacemos, quién lo recibe, quién no lo recibe, cómo me voy vestido, qué corbata le pongo, bueno, pues todo eso, el protocolo corporativo es la respuesta, ¿no? Y que el protocolo corporativo que lo vean como una estrategia, es una estrategia de comunicación y, eh, de hecho, eh, lo que hace ese protocolo corporativo no es distanciar, es acercar. Esa es la palabra clave. El protocolo corporativo lo que hace es acercar, en este caso, a la otra institución a nuestra propia empresa y que vea un poco cuál es el propio sello de identidad de, de mi empresa para poder negociar o para poder entablar una, una conversación o un proyecto, una colaboración, etcétera Quiere decir que el protocolo no lo vean como algo distante, sino al contrario, algo que acerca de forma muy estratégica a través de la comunicación. Y que eso es lo que queremos dentro de los negocios, ¿no? Pues acercar Exacto. a nuestros potenciales clientes o socios o aliados estratégicos que podrían visitarnos o tener una reunión digital. En fin, cualquier sea la conexión. Y como tú bien decías, incluso hasta por redes sociales, lo que se conoce como Diploma Celestial. Eh, Pedro, estoy segura que mucha gente va a querer saber más, conocerte más y pues incluso <risa> preguntarte. Así que, ¿dónde lo podemos hacer? Pues eh, tenemos nuestra propia web corporativa que es www.pedrolsanchezconsultancy.com Esa es la, nuestra página web. Y luego nos pueden ver, incluso estamos en LinkedIn, en Facebook, en, en Instagram, es decir, estamos en redes sociales, pero sobre todo cualquier tipo de comunicación, incluso pueden hacerlo, vienen el correo electrónico, el número de teléfono a través de la web corporativa. Tenemos dentro de esa web corporativa un campus de, de formación también, con lo cual en este caso cualquier persona que directamente pues, eh, quiera acercarse, conocer algo más o tener una reunión, una entrevista. Nosotros estamos abiertos, eh, bueno, sobre todo para que, lo, para que lo conozcan, o que quieran formarse. Y siempre lo que hacemos es, de, es que de forma muy profesional damos esa formación de consultoría ad hoc. Es decir, no, no tenemos un patrón, hay un patrón, hay una medida establecida, evidentemente, pero se adaptan en este caso a, a la propia institución, bien pública o privada, y a partir de ahí trabajamos. Es decir, que los proyectos no son iguales para todas las empresas, porque las necesidades son obviamente totalmente distintas. Por supuesto, y es completamente entendible. Así que bueno, eh, a la querida audiencia van a quedar todas estas enlaces en las notas del programa para que puedan acceder y comunicarse con Pedro. Pedro, muchísimas gracias por esta valiosa entrevista, gracias por esa información, por hacernos entender que el protocolo corporativo es un mecanismo eh, estratégico que nos va a permitir atraer a todas aquellas personas que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 si sabían de algún profesional, algún empresario que necesitaba justo escuchar este contenido, pues compártanlo, no sean egoístas, esto es gratuito. Así que con esto seguimos difundiendo y mejorando el conocimiento de la comunidad empresarial que tanta falta nos hace. Y pues nada, eh, recomendarles que escuchen hasta el final de la entrevista y que nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast que no se lo pueden perder. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Gracias a todos.